Campeones de League of Legends en 10 segundos. Casante, después de perder una habilidad, tu siguiente básico hace más daño. Golpea al piso, si le golpea dos veces, carga esto. Si levanta al enemigo. Carga el escudo y empuja a alguien. La J se pone un escudo. Se si lleva a alguien, pierde la mitad de la vida, pero gana mucho más daño. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.